Hola, soy Atilio García Plichta, subsecretario de Personas Adultas Mayores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia del Chaco. Bueno, hoy en esta reunión de compañeros y compañeras, de intendentes y intendentas, pudimos compartir un momento en el cual eh, visibilizamos una problemática y trasladamos esa problemática a una solución como son eh, el uso de eh, lentes en aquellas personas que necesitan ser asistidos y tener la posibilidad desde una fundación a nivel nacional que pueda proveer los marcos para aquellas, eh, para aquellas personas adultas mayores que no tienen recursos en forma gratuita. Así que desde Desarrollo Social, desde la Subsecretaría de Personas Adultas Mayores, tener el conocimiento y poder justamente ser asistido con estos marcos que son de fábricas de cooperativas eh, con fondos nacionales poder contar con una solución para aquellas personas adultas mayores que no tienen los recursos necesarios como para poder sostenerlo y desde el Ministerio de Desarrollo Social poder lograr darle una mejor salud visual. Así que estamos muy agradecidos por haber compartido este momento. Sí, muy positiva porque consideramos que nuestro pueblo necesita a un oftalmólogo este, y de esta manera, con estos operativo, eh, suplimos esa necesidad, ¿no? Y también con la posibilidad de que los, los marcos y demás sean gratuitos, con un pequeño costo de, de las lentes, esto es muy importante para nosotros. ¿Cómo ve su localidad si se lleva esta acción adelante? No, hay mucha demanda, eh, si bien se trasladan a veces algunos profesionales a realizar esta tarea, pero por pues lo general la, la comunidad tiene que trasladarse a a de otros lugares que están a 50, 60 kilómetros como mínimo. ¿no? Así que va a ser muy positivo, hay mucha demanda y creo que va a ser todo un éxito este operativo. No, la verdad que es importantísima esta política pública que nos acercan para que los intendentes de la localidad, en este caso cinco localidades de la provincia del Chaco, puedan llevar adelante eh, esta demanda que se tiene en, en la ciudadanía de estos municipios en la cuestión de la oftalmología y poder solucionar a los ciudadanos del Chaco, digamos, esta demanda existente en la localidad. ¿Cuáles son las eh, las demandas que usted, eh, como encuesta, como, a ver, cómo sería la pregunta, ¿cuáles son las necesidades eh, básicas, digamos, en son niños o son eh, personas adultas las que van a bueno usted, eh, que van a, van a acceder a esto sí eh, yo creo que, que si bien digamos tenemos una ciudad eh, con diferente digamos eh, tipos de edades lo que nosotros planteamos es que hay distintos colectivos no es cierto que representan a, a, a estos di, distintos tipos de necesidades el colectivo de los adultos mayores con toda la problemática que significa no es cierto a la hora del costo de poder tener un anteojo y que este programa eh, viene a, a poder achicar ese costo y que, digamos, le pueda alcanzar a lo que significa hoy eh, los sueldos que están llevando adelante. También así podemos plantearlo en el colectivo de las personas con discapacidad o en los distintos colectivos que hoy representan a la ciudadanía de estos municipios. Así que yo creo que eso sería fundamental a la hora de que esta política pública pueda ser aplicada ...en estos municipios. La interacción que se va a llevar a cabo entre el municipio y la sociedad... ...¿cuál serían, digamos? Y bueno, nosotros creemos que, que esa interacción se va a realizar... Eh, ...en diferentes etapas y en el desarrollo de, de esta acción... Eh, ...importante, ¿por qué? Porque hoy, digamos, eh, cada una de esas personas que utiliza un anteojo... ...también tiene un núcleo familiar que exige esa demanda, tanto hacia el interior de la familia como hacia el intendente, que es el primero que se le exige, digamos, eh, una respuesta como esta. Por eso yo creo que, que es importante lo que se va a llevar a cabo y creo que va a ser una política pública eh, que va a trascender inclusive a otros municipios para una próxima acción.